Entonces, con la 7 el Metabon, el Simba 70-200, bueno, vamos a probar el enfoque puntual con el Metabon 5, ¿vale?, cambiando el enfoque a diferentes puntos en el que haya contraste a probar con un F más cerrado ¿de acuerdo? buscamos un punto de contraste vale, ahora vamos a cambiar de enfoque vamos a poner vamos a pasar el enfoque simple a un tipo de enfoque más abierto, a ver cómo reacciona un enfoque por zona aquí lo que pasa es que enfoca lo que esté más cercano, ¿no? Este es menos selectivo. Si cambiamos el enfoque a continuo, de enfoque, toma sencilla, enfoque continuo, y lo pasamos a Vídeo pues igual, vamos a ver, lo pasamos a Vídeo constantemente nos está enfocando dependiendo del enfoque que le asignemos. Para estos casos del vídeo un enfoque al centro. y el enfoque amplio. También enfoca.